Se me olvidó A ver, es que... ¡Mamita! ¡Señora! Dime un número ¡Ay, 638! Se ganó la salida de la tienda <risa> ¡Ay, no! Pero mejor impa y pai, me compras es ¡Qué fastidio! ¿Y por qué no hablas de ¡Ay no, ahora sí ya le quiero una hostil! Ahorita me van a ir a tragar, ¿eh? sí, es la primera que se aplasta. A es como que les cocino. En otras casas los niños les toca cocinar desde chiquitos. Y ustedes aquí como reyes. Van para el cielo y van llorando. ¡Ay, abuelito! Mi papá, no me lo vas a sentir más mal. ¡Vaya, vaya! ¡Qué mal! ¡Abran esa hiperpunta muestra! ¡Ay, papá! No, es que no, abuelito! ¡Usted o no puede salir! ¡Miren papá! ¿Qué no? ay, abuelito, abuelito, que no puede salir, esta es población de riesgo. Mire. El riesgo está en ustedes de que les den esa jeta! Ay, papá, ya más. Mire, usted nunca sale y ahora hoy a le dio un. ¡Ah, no es ¡Ay, no! ¡Ganas de complicarme la vida, no ¡Ay, a cuando había saber la No, verdad, qué aburrimiento, verdad, no puede salir ni a la esquina Uy, sí, qué fastidio Uy, sí Y nosotros ni perro tenemos para decir, no, pues se sacó el perro Uy. Y ya sí tiene perro, mire Ay. Es? Uy, cállense Uy. ¿Qué pasa con mi abuelito? Bueno, ya se encerró Bueno, eh, a ver Ay yo yo yo yo. Ay, yo, yo, yo, yo ¿Qué pasa? Ay, yo, yo, yo, yo. ¡Ay, yo, yo! Mamita! Diga un número del 1 al mes. Ay, eh. 238. Ganó. Ay. Bueno, esperemos a cambiar qué traigo. No mamita, nada. Yo estaba arribando la lava de la casa. Hágale a ver qué hay ahora también. <risa> Bueno, y ahora sí rifemos la salida de la tienda con ustedes dos ¿Qué? ¡Ay, no! no, ¡Oh, Dios qué ¡Que Número A ver... Mmm, usted, el que está viendo este video ¿Qué número de reproducciones tiene el video? Se ganó la suscripción al canal, suscríbase a ver Venga, a ver, mamita ¿Ya? Óigala, a ver hombre, que la losa le está esperando no si la hago brincar. Oh, no la voy. Pronto la hago brincar más alto.